Eh, ya tú sabes más a que lo que lo que eh, oh, eh, eh. Móvelo moderno, móvelo moderno, nena Móvelo moderno, Marte siempre fue una pena Móvelo moderno, que te dé la noche buena Móvelo moderno, que no encuentro otra manera Móvelo moderno, móvelo moderno, nena Móvelo morena, moderno, nadie no frena Móvelo morena, moderno, se cala y llena me tu tu ya corto y con tu hermana Te invito a morocha pa' que bailes en mi cama No importa las horas ni que día de la semana a Tu cuerpo te implora que me tenga hasta mañana Y si, sí, somos así, sonamos fresco De tanto frenesí, casi que me con Esta mierda la refresco Y en plena oscuridad siempre florezco Nigga, explotando algunos dones Feel it in the bone, como copian esos clones like clones creyéndose mejores se olvidan que completo los cupones negro mirando mirándola acerca de si te anima que te falta mucho flow para poderle invitar falta ser como este cabrón pa que te quiera llamar nadie se lo hizo como yo y ya no quiere a nadie más móvelo morena móvelo morena nena móvelo morena martin siempre fue una pena móvelo morena que te dé la noche buena móvelo morena Móvelos morena, móvelos morena, morena, nena Móvelos morena, morena, morena, nadie no frena Móvelos morena, morena, saca la hiena Móvelos morena, que no encuentro otra manera No encuentro otra manera pa' dejarte de pensar Agarrar ese culo grande y que diga que no me amas, nena Que no va más Aunque esté con todo, te voy a extrañar, nena Y si por ti, negro, yo nací My love race on the streets, ok En the pocket so si te gustó igual, veis No me digas que no, termino y nena, vámonos, yeah. Móvelo, morena, móvelo, morena, nena. Móvelo, morena, Marte siempre fue una pena. Móvelo, morena, que te dé la noche buena. Móvelo, morena, que no encuentro otra manera. Móvelo, Morena, móvelo, morena, nena. Móvelo, morena, morena, nadie no frena. Móvelo, morena, morena, se cala y llena. Móvelo, Morena, que no encuentro otra manera. Yo ya tú sabes, mami, mami, que lo que.